hablar de esto y mucho más, estamos con Beatriz Avila, que es candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán. Beatriz Avila, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal María Eugenia? Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, qué lío, ¿no?, que tenemos, digo. <risa> Fueron días movidos. La verdad que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en la categoría a, a, a gobernador y vice en el caso de Tucumán y también en la suspensión en, en San Juan en, en, eh, ha puesto y ha visibilizado en el país lo que venimos denunciando desde hace muchos años desde la oposición, eh, un gobierno que lleva hace décadas y que lo único que intenta es seguir perpetuándose en el poder. Para que los oyentes entiendan lo que está pasando por lo menos en la provincia de Tucumán, la Constitución es muy clara, donde sostiene que Juan Mansur, el ex jefe de gabinete, no puede ser candidato a vicegobernador. Fue dos veces gobernador, dos veces vice, y en esta oportunidad quería un quinto mandato. No puede ser bajo ningún punto de vista. Y la otra cuestión que la Constitución dice muy clara es que las elecciones se tienen que hacer dos meses antes de la jura de las nuevas autoridades. Acá en Tucumán es el 29 de octubre. Por lo tanto, las elecciones deben hacerse en agosto. Es decir, que ambas medidas, eh, que el Gobierno provincial haya adelantado las elecciones para el 14 de mayo, es inconstitucional y la candidatura de Juan Mansur también es inconstitucional. Lo, lamentablemente, lo que nosotros tenemos acá es un Poder Judicial provincial que está cooptado por el Gobierno, eh, la legislatura tiene mayoría. Los entes eh, de controles son absolutamente de ellos. Eh, en realidad, eh, eh, se vive una situación de inseguridad jurídica que eh, ya no se puede sostener. Y entonces, al no tener, nosotros como oposición hicimos todos los pasos, presentar en la Corte de la provincia de Tucumán, que era inconstitucional, bueno, el último recurso el quien resguarda la Constitución Nacional y la autonomía y el federalismo y las constituciones provinciales es la Corte, Hicimos la presentación en la Corte en abril, cuando Mansur se presentó como candidato a vicegobernador y bueno, y ayer nos dimos eh, la verdad que de manera sorpresiva con, con la resolución eh, de la Corte Suprema y que trae aires de institucionalidad y en esta ganamos todos los tucumanos. Así que te puedo no, decir okay. que ha sido una medida acertada para, desde nuestro punto de vista, obviamente. Beatriz, usted eh, eh, naturalmente dijo recién, sorpresivamente recibimos el fallo, nadie lo esperaba, aunque ustedes habían no. hecho esta presentación en abril. ¿La hicieron un poco tarde o es porque no podían, no tenían el tiempo antes porque no estaban convocadas formalmente las elecciones? No, las elecciones estaban convocadas eh, hace mucho tiempo y a partir de nosotros, desde el momento que eh, el gobierno convocó para el 14 de mayo, nosotros hicimos las presentaciones que era absolutamente inconstitucional, y lo curioso de acá, quien, quien justificaba que debía hacerse el 14 de mayo, quien hizo la presentación en la justicia provincial, fue el partido justicialista de Tucumán, cuyo presidente es Mansur y vicepresidente es Jaldo. Es decir, que el propio Mansur y Jaldo fue a su justicia para que Mansur y Jaldo puedan ser candidatos. ¿no? eso solamente es lo que pasaba acá en Tucumán. Y es cierto, nosotros... Eh, hicimos la presentación eh, como correspondía después que Mansur con, con Mansur confirmó que iba a ser candidato pero bueno los tiempos del poder judicial bueno eso lo manejan ellos no nosotros la verdad que nos enteramos ayer a las 3 de la tarde de esta decisión y ahora estamos esperando que el gobernador de Tucumán responda a la corte el requerimiento para que se pueda avanzar sobre la cuestión de fondo no esta es una medida cautelar la cuestión de fondo es que la Corte nos diga si Mansur verdaderamente puede ser o no candidato a vicegobernador. Nosotros sostenemos que no. Pero bueno, falta esa decisión final de fondo para ver qué va a pasar con las elecciones en la provincia de Tucumán, que te reitero, según la Constitución, tiene que ser en agosto. Si no es una fecha eh, en, la, en, en la segunda quincena de agosto, bueno, la Constitución te prevé que si hay elecciones nacionales, también se podrían hacer de manera conjunta, ¿no? Elecciones nacionales tenemos el 13 de agosto, en las PASO. Correcto. Eh, es, es un lindo lío político el que tienen ustedes. Inclusive yo quisiera aclarar un poco a, a los oyentes que eh, usted es candidata a, a intendente de San Miguel de Tucumán, es esposa de Alfaro. Sí. Alfaro, su marido actualmente es el intendente, ¿no?, de San Miguel de Tucumán. Sí, eh, eh, Germán Faro es intendente de San Miguel de Tucumán, presidente del Partido Justicialista. Eh, integramos eh, Juntos por el Cambio ya desde el 2015 y yo actualmente soy senadora nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Tucumán y candidata de la coalición en, en San Miguel de Tucumán. Pero su marido me acaba de decir, discúlpeme por ahí, escuché mal, que es el presidente del PJ también ahí en Tucumán. Del Partido por la Justicia Social. Ah, es el, es... No, oh, es el PJS y como y, y con este partido nosotros eh, nos incorporamos a Juntos por el Cambio. Y bueno, y venimos ya denunciando desde hace mucho tiempo esta falta de inseguridad jurídica en la provincia de Tucumán, en donde las autoridades creen que, que pueden avasallar las instituciones, y que puede haber impunidad, así que en Tucumán esta medida ha sido muy bien recibida, obviamente que nosotros queremos que haya elecciones, pero acorde con lo que dice la Constitución, y en esto básicamente lo que han ganado acá todos han sido los tucumanos, eso es eh, y la sociedad lo, lo ha tomado de esta misma manera que, bueno, ya que no conseguíamos que la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que ha hecho un papelón, realmente ha hecho un papelón con con sus fallos, ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien ha puesto de nuevo las cosas en su lugar, de dar institucionalidad en la provincia de Tucumán, porque a nivel nacional siempre se hablaba de Formosa, no como un ejemplo de feudalismo, pero nosotros en Tucumán lo, lo, lo vivíamos hace mucho tiempo y a partir de este fallo es como que recién se visibiliza no lo que pasaba, además tenemos un sistema electoral de acoples eh, totalmente dañino para para, para para la democracia tucumana y, eh, eh, bueno, que hoy se visibilice y que el país hable de lo que está pasando en Tucumán, cuna de la independencia y, y donde nació nada más y nada menos que Juan Bautista Alberdi, para nosotros eh, la verdad que es una gran satisfacción que puedan ver lo que está pasando en Tucumán y lo que pedimos es que simplemente... Se eh, acate eh, el fallo, es lo que pedimos. Exactamente. Bueno, de, de hecho, hoy eh, en, en San Juan tuvimos eh, la, la, la palabra oficial del gobernador, todavía no tenemos la palabra oficial ni de Jaldo ni de, ni de Mansur. Eh, hay, sí, extraoficialmente versiones de que no se bajaría ninguno de los dos, o en especial, bueno, Mansur no se bajaría de la de la el, pero puedo dejar de preguntarle un tema por el que ha sido acusado de corrupción su, su marido en la intendencia. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ha sido ¿Hay alguna causa en la justicia? ¿Hay, ¿Está probado? ¿Hay malversación de fondos? ¿Hay una causa armada? Cuénteme cuál es eh, la situación ahora. No, para nada. Mire, eh, Germán Alfaro es eh, el opositor más acérrimo de, del, del oficialismo que es aliado al kirchnerismo y obviamente que en la última semana lo que han tenido que hacer es atacar a la figura más política con, con falsedades y, y con mentiras que ya estamos acostumbrados en cada campaña electoral siempre la última semana lo que tratan es de manchar, de injuriar, de agravar, de agraviar porque cuando terminan los argumentos políticos vienen los agravios personales. Pero la verdad, eh, hoy la realidad es que el municipio de San Miguel de Tucumán es un municipio eh, totalmente transparente, con las cuentas al día, no ha tomado crédito, no tiene deudas, eh, ha realizado obras sin la colaboración ni de la nación ni de la provincia y que a la última semana quieran cuestionar al principal eh, opositor de la provincia de Tucumán, eh, bueno... Ya estamos acostumbrados, ellos eh, tratan con el apriete y con el agravio, subsanar lo que la gente en la calle en Tucumán, todo el mundo habla que quiere un cambio. Y esa eh, esa sensación y que nosotros vemos de que Tucumán quiere realmente un cambio, esto se va a plasmar cuando, cuando sean las elecciones en la provincia de Tucumán, que bueno, todavía nosotros no tenemos fecha y que volvemos a insistir, tienen que ser en agosto, como dice la Constitución. Bueno, interesantísimo porque usted hizo hincapié en algo que no había sido tan eh, difundido a nivel nacional y tiene que ver con la fecha de la elección. Eh, acá más que nada hablábamos de la posibilidad de ser candidato de Mansur, sí o no, pero no de la fecha. Y es importantísimo este punto que usted está marcando. Por lo pronto yo le... Sí, sí, son dos, son dos presentaciones, ¿no? Hemos hecho sí. dos presentaciones. Uno de adelantamiento y otra en, esta, en este caso de eh, eh, la imposibilidad de Mansur de ser eh, candidato y que que, y que quiere la re, re reelección eh, por quinta vez entonces eh, la corte se expidió sobre esta última causa no la de Mansur sobre eh, el adelantamiento de las elecciones eh, todavía no no no se expidió y lamentablemente en Tucumán tenemos una justicia que no defiende a los tucumanos la justicia solamente en este caso ha defendido a Jaldo, a Mansur y a sus amigos de la política. Así que por esto, este fallo que eh, eh, viene a poner las cosas en su lugar, eh, la verdad es un triunfo para todos los tucumanos. Perfecto, Beatriz, le agradezco un montonazo realmente que nos haya atendido. Eh, estaremos a la espera de los próximos pasos, que no pueden durar más de cinco días hábiles. Esos son los, eh, los tiempos de la Corte que, que ha dado para que se resuelvan. Mil gracias por atendernos. Es, esos son los tiempos que la provincia tiene que responder. Ahora Correcto. los tiempos de, de, de ahora tendremos que esperar cuando la corte eh, defina la cuestión de fondo. La de fondo tal cual. Ahí hay tiempos que se los puede tomar la corte, pero sí eh, en la provincia hay cinco días hábiles para que digan qué va a ocurrir con esta candidatura. Esto es así. Exactamente, exactamente. es así y, y todo esto es eh, causa de que bueno eh, Mansur no puede ser candidato a vicegobernador. Beatriz Ávila una vez más, gracias por atendernos y que termine muy bien la jornada. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Era Beatriz Ávila, que es candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán.